Muy buenas, mi gente bonita de YouTube, ¿qué tal, cómo estamos? Yo estoy... muy bien. Aprovechando que no ha pasado mucho tiempo de que ha salido el nuevo Mecha... <risa> Vamos a estar echándole un vistazo así rápidamente y quiero enseñaros también un super truco que creo que ya alguna, alguno que otro se habrá dado cuenta, pero está interesante. Bueno, vámonos por aquí. Bueno, aquí lo tenemos... Akashic, un nombre muy, muy raro, la verdad. Como veis, diseño súper guay, muy parecido a nivel de dinámica al Northern Knight, pero con algunas variantes. Y bueno, comenzamos por lo principal, que son los módulos. Con los módulos de base. Quiere decir un vídeo de eh, primera partida o algo así, pero sinceramente preferí, preferí probar un poco más el make y así daros, aunque sea, algunos tips o cosas que al menos yo sienta que, est que estén guays. Así que vamos a por ello. Pues mira, como módulo de ataque que tenemos de base es este de aquí, que nos incrementa la velocidad de disparo del arma primaria. Y el segundo que desbloqueamos, que ya lo tengo desbloqueado, lo de, se desbloquea a nivel 5, es este de aquí abajo, que nos incrementa eh, digamos, la carga que nosotros tenemos. Cuando hacemos el escudo y nos hacen daño, nuestro escudo digamos que absorbe daño. Pues esta carga será de un 8 a un 12% mayor cuando los enemigos nos, obviamente nos, nos ataquen. Por lo tanto podremos hacer más daño a la hora de devolver el daño al enemigo. Seguramente haga un vídeo con Hitari como hice con Northern Knight probando el escudo de este mecha. Bueno, si dejáis al mínimo 50 likes lo hago, si no... Nada. Como módulo de defensa, tenemos este de aquí, nos viene de base, que está muy guay. Lo que nos da es de 100 a 200 puntos de escudo cuando usemos nuestro escudo. O sea, nuestro escudo no tiene vida como tal, como el de Ernoten Knight, por ejemplo, que tiene una dinámica similar, pero no es exactamente igual. Una cosa que tiene muy interesante este nuevo mecha es que al tener esta, esta dinámica de poner el escudo durante cierto, cierto tiempo, tú como rival vas a tener que intentar medir mejor tus ataques. Ya que si, por ejemplo, eres un Maiker y descargas todo daño contra él toda tu arma secundaria contra él pues él tendrá su escudo súper cargado y te devolverá bastante daño como habilidad de movilidad lo que tenemos es este de aquí que creo que de momento es el más poderoso y el que sí o sí tienes que llevar Aquí pone incrementa el cooldown del combat skill es que le baja el cooldown al combat skill de un 10 a un 20% y este módulo es súper súper útil con este meca y más adelante os voy a enseñar un truco bueno no os lo voy a enseñar os lo enseñaré de manera discreta tenéis que descubrirlo vosotros y si lo descubrís tenéis que colocar un un pulgar arriba en los comentarios, pero no lo digáis, tenéis que dar cuenta tú solito, porque si no, no aprendes. Y bueno, esto de aquí abajo, que se desbloquea a nivel 15, lo que hace es reducir el cooldown de a la hora de poner el escudo cada vez que hagamos nuestro, nuestra carga y hagamos daño al enemigo. Eh, imagínate que te has puesto el escudo, ¿vale? Te has puesto el escudo, tienes el escudo aquí, tú el enemigo te está pegando, ¿vale? Le tiras la ráfaga de vuelta, tú también le sigues pegando, luego le haces el combat skill, le metes el puño este y le metes la daga, y por lo tanto, tu cooldown del escudo se reduce y puedes volver a usarlo más rápido esto sobre todo para el combate cuerpo a cuerpo y de cerca va muy bien. Otra cosa que no he dicho es que este mecha está más enfocado a rangos cortos. Para rangos largos, mejor, mejor no. Vamos con lo que nos interesa, que son los cores. El core 1 lo que nos proporciona es un tiro crítico después de cuatro tiros. Nosotros, una vez hayamos recargado nuestra arma, nuestra primera bala será potenciada y después de cuatro balas saldrá otra bala potenciada. Eso está muy muy bien, sobre todo para rangos cortos y por si vas más a, a full daño. Lo que hace el core 2 es convertir la energía que se coge el escudo en durabilidad, o sea, vida para el mecha. Y en caso de que tengamos la vida entera, lo que nos da es un escudo más dentro de nuestro escudo de mecha. No sé si lo habéis entendido. Basta de chacharas y vámonos a jugar un solos. ¿Qué es? Uy, es un pulsar. Nunca he jugado con otro pulsar, ¿eh? aquí, maldita sea. Vale, bueno, ahora mismo estamos a cortas, a, a largas y no, y no tenemos mucho, mucho que hacer, la verdad. Claro, la cosa es que pulsar no tiene mucho que hacer a cortas. Es fuerte, pero no tanto. Está bien, está muy bien el nuevo meca. Lo más inteligente que tendría que hacer ahora mismo el el rival es cambiar de mecha. buscarse algo similar o algo más rápido que, que aguante un poco más que pulsar. Pulsar está bien, pero a ver si te vas corriendo tampoco estuvo estuvo hizo muy bien porque me estaba cogiendo la distancia. Ah, mira, he cogido la he cogido la marca. Así que él sabe dónde está, estoy, pero yo no sé dónde está él. Por ejemplo, si ahora mismo él se pillase un, un Doomlight, también estaría divertido. Lo complicado es darle al enemigo con esto. Adivina, vale, os voy a enseñar el truco ahora. Espero que ya se haya dado cuenta. Porque seguramente no me vuelva a salir. <risa> ¡Oh! Ahí está. Ha reseteado el mecha, se llama Kutso. ¡Wow! yo quería jugar contra uno de estos y, y sí que es. Vale, esto va a estar complicado. Nosotros tenemos mayor movilidad, así hay que aprovechar eso. Pero claro, ahora mismo tiene el high ground. Lo escucho abajo, ¿eh? verga, ¿pero qué hago? Vale, lo que podemos ver es que el enemigo no tiene... Vale, bien. la verdad que su desplazamiento es muy rápido, ¿eh? que no se mueve muy bien, no se desplaza mal. Lo que me gusta es que por ejemplo el arma primaria te, como veis está ahora como electrificada. No dice sé si será cosa del core. Eh, ahí vienen, ahí están. Vale, tiene mucha dado hostia puta qué coño vale cuidado hay que tener cuidado porque pulsar hace daño ¿eh? hace daño y se esconde como las ratas <risa> No podemos atacar mientras estamos de modo escudo, ¿vale? Hay que es tener eso en cuenta. Nos ha ido. Me cago en su puta madre. Vale, ¿qué hice de aquí? No tengo el francotirador. Hay que, hay, que, hay, que coger, hay que correr. Oh, por favor, que no tenga francotirador. <risa> Vale, va. Yo tengo esto, nos recuperamos rápido. Y nos vamos. Vale, como habéis visto, Pulsar. Eh, está muy bien como enemigo. Va a ser el mejor, por así decir. Y yo tampoco, como habéis visto, no tengo mucha experiencia con este mecha. Así que hay que mantener pulsado el escudo y no podemos disparar como si fuese Northern Knight. Bueno, no está mal, no está mal interesante, como meca es interesante. Vámonos arriba del puente y tendremos algo de ventaja. Y vamos a ver dónde puede haber... ahí está. Bueno, nos interesa quedarnos cerca. ¿Eh? ¿Que para por abajo? Sí. La forma de coño. Ah, tomar por culo. Lo que habéis visto es que el enemigo no se puede mover, o sea, está muy, muy guay. Muy interesante, la verdad. Le hemos quitado los módulos al enemigo, se mueve muy rápido. El desplazamiento hay que tenerlo bastante controlado. Vamos a coger esto, así nos, regen nos regeneramos un poco. Hay que tener cuidado porque el enemigo tiene el, el home and missile este, el Hydra. Como veis, a encontrar a los enemigos es complicadísimo. ¿Ya está? ¿Es esa? No. ¿Es un bot? ¿O no? Sí, es un bot. Vale, el 1 está bastante bien, ¿eh? Me gusta. Ahora vale, hay que esperar a ver. ¿Dónde acaba la zona? Podríamos usar. Eh, las trampas. ¿Cómo nos por esto? Sobre todo aquí dentro, aquí me interesa. Así que vamos a poner las trampas ahí. Vamos a poder si podemos recuperar el módulo de, de defensa. Nos metemos ahí, luego salimos, acabamos con el enemigo. Y si se mete ahí, será será super guay porque habremos probado también el nuevo arma de todo en un solo vídeo. Vamos a ponerla. ¿Dónde la gente se suele meter? Una persona viene por aquí no, y no ve que va a subir. Ah, claro, o se si sube por aquí no, normalmente. Vamos a poner el ¿Y se pueden poner cuatro? A ver, vamos a probar. Ah, no, se destruyen. Vale. No probamos nada. Tiene que quedar aquí la zona. Ahora simplemente hay que saber dónde está él. Porque ya está transformado. Oh, es un hostil ahora. Creo que será él mismo. Vamos a pr probar el escudo. ¡No! se nota que es un, una persona inexperta quiero probar el escudo así que me da igual que venga que venga está guay esto del ataque primario más cargado y más fuerte. Vale, se va a mover la zona y que seguramente no nos vaya a servir la, la bomba que hemos puesto por aquí. Vale, como siempre el chico no, no, le, no le sabe mucho al tema dejándome acaba ganando imagínate, me ha gustado mucho eso del, de la Q, me parece muy muy interesante o sea es un pequeño una pequeña retención del enemigo y encima luego le no hace daño lo más es que no se ve, estaría muy bien que se viese como una animación pero creo que si se ve si el enemigo está bien posicionado ahora intentaremos hacerlo otra vez con el hostel. a ver dónde está también porque se me hace complicado lo de lo del clic derecho, ¿eh? lo del escudo, esto de mantenerlo pulsado es algo algo raro para mí, eh, pero aquí está lo que da él, así que. Vale, vamos. Vamos ya que está él aquí. Vamos a, a testear. Y ¡Para! <risa> vamos a testear si, si somos capaces de, de defendernos del homing missile con, con el scuding. ¡Está ah, cabrón! Ver, esto no, no está muy bien, eh. No lo hagáis en casa. Perfecto Hace el mismo ruido que pulsar Pero tampoco Bueno, le he hecho 84 de daño al... al piloto No estaba mal ¿Qué más podremos probar? ¡Ah! Me cago en su puta madre ¡No! Mierda, ahí me ha dado Que se ponga el mecha, por favor. Pero chico, ponte el mecha. Se puede hacer esto de. Esto como si fuéramos harto. Que se puede. Como si no existiesen las paredes. ¿Vale? Pero hijo mío, es algo. Fórmate. Así no vamos a acabar nunca la partida, por Dios. Ahora vale, me voy a hacer el, el, el loquito, ¿vale? ¿se morirá él solo con la zona o qué tiene pensado hacer? Oh, ya sé que tiene pensado, tiene pensado esperar a que, se, a que se cierre aquí pero bueno yo tengo las de ganar o sea a no ser que la juegue muy muy bien él ¿eh? venga va, ¿dónde estás? ¿estás ahí? te vas a morir con la zona chaval ¿te va a quedar ahí en serio? Bueno, bah. no tengo mucho que decir, la verdad, no ha sido una partida muy alocada. Pero como habéis visto, el core 1, la verdad, está bastante bastante bien, hace bastante daño. Dejadme por aquí en comentarios qué os ha parecido el nuevo mecha. Un poco más. Siento mucho que la partida ha sido un poco asquerosilla y aburrida, pero de momento es lo que hay. Intentaré subir más vídeos pronto. Muchas gracias, cuidaos, besitos. Ahora son japonés, tailandés para vosotros. Me enfoca malita sea.